Bien, a esta hora vamos con información completamente en vivo. Escuchamos al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Nos vamos al lugar, al Teresa Carreño. Adelante. Después, pues, América para los americanos, sabiendo que es América para los estadounidenses, no es para el resto de la América. Y desde allí, uno comienza a ver, Jack Bolívar lo veía desde temprano, lo vio desde muy temprano. Y por allá por 1815 ya Bolívar decía que esta parte del globo le pertenecía a los que habían nacido en estas tierras. Y mucho más adelante, dijo en 1829, claramente y diáfanamente, lo dijo los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América toda en nombre de la libertad, en nombre de la libertad. Así que eso es una batalla vieja. El comandante Chávez lo que hizo fue retomar las banderas bolivarianas muchas veces traicionadas y traerlas al escenario nacional, proyectarlas al escenario internacional como lo hizo y comenzar a levantar la voz, la voz, cuando el comandante Hugo Chávez ganó la presidencia en su primer gobierno en el año 1998, 6 de diciembre, y asumió el próximo 2 de febrero del 1999 el gobierno propiamente dicho. Cuando el comandante tomó la palabra en ese discurso, a mitad de discurso comenzó a reflexionar sobre la unidad y decía al comandante Chávez que... No era suficiente ver los estamentos o los segmentos sociopolíticos, cada uno por allá por su lado. Y era la primera vez, así lo considero yo, es la era la primera vez que un jefe de Estado, presidente de la República, llamaba a la unión mucho más allá de los partidos políticos, mucho más allá de la iglesia católica mucho más allá de todo los, el campesinado, los obreros los militares y hacía una reflexión y decía él como militar como comandante empezaba a persuadirnos a nosotros los militares del papel de un comandante un comandante entregado en amor amor al prójimo por todos sus comandados, empezaba por allí y a él los iba acercando en una idea de unidad y decía el comandante Hugo Chávez, próximamente crearé batallones de sanidad, batallones agrícolas para ir y abrir operaciones de guerra contra la desnutrición, contra la miseria, contra la desmoralización de un pueblo. Comenzaba Chávez a asomar esa idea de la unidad, de la unión del pueblo. Y posteriormente vimos esa idea haciéndose realidad, habida cuenta de que todavía no la habíamos visto en el escenario político nacional, aquella revolución popular del 27 y 28 de febrero de 1989, un pueblo enardecido salió a la calle sin militares, ...los militares lo sacaron... ...la dirigencia política de entonces... ...a masacrar un pueblo... ...posteriormente... ...salió la Fuerza Armada... ...bajo la dirección de Hugo Chávez... ...en la insurgencia del 4 de febrero... ...de 1992... ...e invitó pues... ...a una... ...a un nuevo destino a Venezuela... ...lo invitó... ...y después... ...poco después... El comandante Chávez, ya siendo presidente en el año 2002, cuando dieron un golpe de Estado aquí, secuestraron al comandante Chávez por horas, vimos un fenómeno, comenzamos a ver un fenómeno, o comenzamos a ver la cosecha de aquello que el comandante Chávez había insinuado en el escenario nacional. Vimos un pueblo enardecido, volcándose a las puertas de los cuarteles, rec reclamando la presencia del comandante legítimo, del presidente legítimo de Venezuela, Hugo Chávez Fría, y haciendo una alianza conspirativa, digámoslo de esa manera, una alianza conspirativa con los militares en los cuarteles. Era un pueblo enardecido y, un, y un, unos militares patriotas también pidiendo la restitución del hilo constitucional y el retorno del presidente Hugo Chávez. Allí comenzó a verse la gesta. Y poco después de ese golpe, el comandante Hugo Chávez llamó al país entero, al país nacional, e invitó a la Fuerza Armada a delinear una estrategia nacional militar, una estrategia nacional militar, ¿Por qué? La Fuerza Armada venía de, bueno, alineada completamente con el Imperio Norteamericano, su doctrina, practicada y enseñada en nuestros institutos militares, una misión norteamericana en pleno seno y corazón del fuerte t que es la, la, base, la base principal de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el comandante Chávez invita... Después del golpe de Estado, invita a la Fuerza Armada a asumir un carácter, o mejor dicho, a retomar su carácter antiimperialista y antioligárquico. Y invita a la Fuerza Armada a diseñar y a delinear una estrategia nacional militar con tres componentes. Uno, el fortalecimiento del aparato militar, de la Fuerza Armada. Ese, en primera instancia la Fuerza Armada venía dispersa, sin rumbo, venía de un funcionamiento completamente anacrónico, fraccionada por completo, desmoralizada también, así como estaba el país todo, pues en una anomia social, política, que se respiraba una despolitización también, una falta de interés por los asuntos públicos, Así estaba la Fuerza Armada también. Así que la primera línea era fortalecer el aparato militar propiamente dicho. Pero la segunda línea era convocar a la Unión Cívico-Militar. Y la tercera, sumar al pueblo todo a las tareas de defensa de la patria. Entonces, ese concepto de la Unión Cívico-Militar, que no es otro sino el mismo ...tomado por Ezequiel Zamora... ...el mismo tomado por Simón Bolívar... ...Hugo Chávez se plantó como comandante en jefe... ...y pidió un reordenamiento... ...una refundación completa de la institución militar... ...y solo con su liderazgo fue posible iniciar una revolución militar... ...puertas adentro de la revolución... ...pero a la misma vez abriendo puertas al pueblo... ...esa unión cívico-militar... No es otra cosa sino dejar de ver a la sociedad por compartimentos estancos, dejar de ver a la sociedad por segmentos, por fracciones, por facciones, etcétera, Sino que el soldado, con toda su capacidad, desde los cuarteles, con toda su preparación intelectual, académica y con toda su disciplina, complementarse... Entonces, en las tareas de los trabajadores, en la fábrica, de las tareas de los campesinos, en los campos, de las tareas de las comunidades indígenas. Es decir, se fue sumando y haciendo una masa virtuosa, virtuosa, de manera única, pero que veía la cosa desde el punto de vista holístico, nacional. Esa fue una victoria que... El comandante Chávez se anotó y miren cómo hemos resistido nosotros estos últimos diez años, porque pienso pues que el parte de la victoria de Venezuela ante esta agresión viene dada por la Unión Cívico Militar, por la política exterior que la revolución bolivariana, la política bolivariana de paz, la diplomacia bolivariana de paz. ...que hemos asumido, Hugo Chávez al principio, siendo su canciller, el comandante en jefe actual, Nicolás Maduro Moros... ...y hoy presidente, bueno, la Unión Cívico-Militar, la diplomacia bolivariana de paz... ...el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, un liderazgo fuerte, definido, delineado, autodeterminado... ...eso nos ha permitido a nosotros reco recoger la cosecha de lo que sembró Chávez... En aquellos años y que nos ha tocado a nosotros pulirla, amalgamarla y conformarla de manera perfecta, cada día más perfecta para que quede pues en el tiempo. Fíjense, hoy en día nosotros, los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nos consideramos, como decía Hugo Chávez, un hombre un, un hombre del pueblo con uniforme porque definitivamente nosotros no somos mercenarios a la orden de los imperios ni a la orden de oligarquía alguna. Hay una definición clara de la actuación de la Fuerza Armada. Así que todo este, todo este entramado de cosas revolucionarias, de un proceso revolucionario auténtico, nos ha permitido a nosotros ir avanzando. Una de las expresiones más connotadas de esa unión cívico-militar ha sido precisamente la creación de la milicia bolivariana, que yo la veo como un engranaje, como una bisagra entre la Fuerza Armada Activa y el pueblo. Y miren, la milicia bolivariana ha sido un experimento que ha dado resultados hasta ahora extraordinarios. Es increíble, es increíble ver cómo el pueblo de Venezuela ama su patria y lo expresa de muchas maneras, pero una de esas maneras ha sido precisamente incorporarse a la milicia bolivariana, un miliciano, una miliciana, que no solamente anda ejerciendo o ejecutando trabajos de orden social o de orden político incluso, de orden comunitario, sino también un miliciano, una miliciana de cualquier edad que quiera colocar su uniforme, ahí está su arma, su misión, su sitio y todo para defender a Venezuela. Un arma, un lugar y una misión. Y el secreto de, de haber enfrentado estos últimos diez años, vamos a decirlo de esta manera porque el comandante Chávez también le correspondió en otras circunstancias, enfrentar la guerra de cuarta generación. Esa guerra que no, tiene, no es lineal, no es secuencial, no tiene rostro. Es una guerra que ataca por todos los sentidos o por todas las orientaciones de manera cibernética, en lo económico, en lo psicológico, en lo comunicacional, en lo militar. Fíjense, nosotros tenemos aquí, de nuestro centro de doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... Esta, este trabajo científico que hemos llamado guerra difusa, guerra difusa, una guerra multidimensional y multiforme de carácter no convencional aplicada a la República Bolivariana de Venezuela. Esta es doctrina que queremos compartir con todos los pueblos del mundo y con todas las fuerzas militares de Latinoamérica y del Caribe porque a la misma vez que estamos combatiendo, estamos escribiendo nuestra propia doctrina. Esa fue la tarea y, el, y, el, y la misión que el comandante Hugo Chávez nos dejó. Fíjense lo que dice aquí, la guerra difusa, así lo llamamos nosotros, porque esto tiene cantidad de definiciones, guerra híbrida, guerra sin restricciones, guerra multidimensional, guerra multiforme, etc. La guerra difusa caracterizada como una guerra multidimensional y multiforme, de carácter no convencional, aplicada a la República Bolivariana de Venezuela, es un constructo del pensamiento geoestratégico venezolano, con un planteamiento solventemente soportado por el ordenamiento cronológico de todas las agresiones, de las múltiples agresiones de Estados Unidos. Y con el rigor pormenorizado de un estudio científico fundamentado en el método de investigación y análisis histórico lógico como vehículo para descubrir las leyes fundamentales de esta particular cadena de hechos históricos. Dice en la página siguiente, para que nos hagamos idea de todo lo que nos hemos enfrentado nosotros... En el modelo aplicado a Venezuela se observan al menos nueve tipos, nueve tipos de guerra y no menos de once doctrinas o teorías de guerra no armada, a saber, escuchen bien, guerra económica, la teoría del estado fallido, la teoría de los estados forajidos o villanos, la guerra justa, la teoría del golpe duro, suave e inteligente, la teoría del caos constructivo, la teoría del golpe suave, la teoría de la turbulencia social, la teoría de la responsabilidad de proteger, desarrollada con fines nobles, entre comillas, por la Organización de Naciones Unidas, para casos de genocidio, catástrofe y calamidad. Eso nos dice la dimensión, o nos da de manera general la dimensión de toda la guerra que hemos enfrentado nosotros desde el punto de vista político, económico, social, cultural, simbólico. Y creo que puedo decir hoy, a diez años de la partida del comandante Hugo Chávez, hemos sido leales a su pensamiento, hemos sido leales a su legado, hemos sido leales a la patria... Los militares de Latinoamérica y del Caribe deben verse, o humildemente lo digo, deben verse en el espejo del fenómeno y de la naturaleza de la transformación que hubo en una de las instituciones más conservadoras como la Fuerza Armada y cómo este experimento y esta revolución y estos aportes del comandante Hugo Chávez nos han permitido resistir mantener la integridad territorial, defender la soberanía y proteger al pueblo. Así que pueblo, Fuerza Armada, unidos, es el secreto y la clave para las victorias. Bueno, yo quiero que los demás también compañeros que nos acompañan, yo quiero darle la palabra en primer lugar a Óscar Jade de Chile. Alcalde de la, de la Comuna de Recoleta y militante del Partido Comunista de Chile, querido hermano, te escuchamos. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir agradeciendo al Simón Bolívar por la invitación, ¿no? Agradeciendo además este tremendo evento y este encuentro tan necesario, creo que hoy día más que nunca. Ahora, siento que es un poco cruel invitar a un chileno a hablar de esto. A decir verdad, es bien poco lo que uno podría decir siendo chileno de la Unión Cívico Militar, ¿no? Eh, y yo me atrevería a decir algunas cosas un poco más profundas. Ustedes ya recordarán mis declaraciones del año pasado que fueron brutalmente recibidas en Chile, ¿no? Y de las cuales me sigo sintiendo muy orgulloso por lo demás. Eh, porque cuando uno mira la Unión Cívico-Militar y cuando mira la doctrina instalada por eh, el comandante Chávez en el ejército eh, bolivariano, y cuando mira la historia partiendo desde antes de que él fuera eh, comandante, uno podría asumir, eh, porque las ideas tardan en madurar, ¿no? hasta que se sistematizan y se llegan a condensar en un nombre o en una política, en un título. ¿no? Pero que esto partió mucho antes y que la Unión Cívico-Militar... Eh, es el fundamento de la revolución bolivariana y me atrevo a decir esto porque eh, la historia de América Latina está plagada eh, de eventos en donde las fuerzas armadas de todos nuestros países eh, actuaron siempre como lo dice la teoría política eh, para defender al Estado-Nación como instrumento de dominación de clase de cualquier intento de todos los pueblos latinoamericanos por revertir ...un orden social injusto. En Chile tenemos... ...en nuestra historia cerca de 20... ...un poquito más de 20 masacres... ...desarrolladas por el ejército chileno... ...en contra de los pueblos originarios... ...y del pueblo de Chile... ...cada vez que ha intentado... Eh, ...movilizarse y levantarse... ...para subvertir... ...el orden impuesto primero por el capitalismo... Eh, ...y hoy día por el neoliberalismo... Eh, ...y de cara al fascismo... ...cuando uno mira y habla de la unidad cívico-militar eh, habla de algo que nosotros jamás hemos tenido, ni siquiera la oportunidad de soñar eh, las fuerzas armadas chilenas son las guardianes de un modelo económico las fuerzas armadas chilenas creo que salvo en un, un par de guerras que, que han participado eh, creo que jamás han defendido a su pueblo, han defendido los intereses de las empresas transnacionales ...han defendido los intereses, es más, han recibido dinero de países extranjeros... ...para derrocar a los gobiernos democráticamente electos. O sea, cuando uno mira la historia del dictador Pinochet eh, y sabe que después de su muerte... ...se le encuentran cuentas en el extranjero que no son explicables por ninguna por ninguna teoría eh, de creación de valor... ...ni de acumulación eh, normal de dinero... Y uno ve que hoy día, miren qué duro lo que voy a decir, todos los generales en jefe de las últimas cinco generaciones están procesados por delitos de corrupción en Chile. Y hay mucho más que contar. Entonces uno mira con bastante admiración cuál ha sido el proceso de construcción de esto que para mí no es solo una variable sino que es el pilar fundamental. Eh, dudo eh, que sin la unidad cívico-militar este proceso hubiese podido mantenerse bajo presión, bajo la presión que han tenido, bajo la guerra infame, bajo el bloqueo que, además de ser infame, además de ser criminal, eh, se ha instalado en contra de todos los pueblos con sus gobiernos que han decidido salirse de lo que eh, el imperio norteamericano decide. ...para los pueblos de América Latina. Eh, hoy día... ...estamos viendo un minuto en donde... ...se vuelve a ratificar... ...el decreto que... Eh, ...designa a Venezuela... ...como una amenaza inusual... ...y quien lo plantea... ...es el país que más... ...gobiernos democráticos ha derrocado en el mundo... ...es el país que más... Eh, eh, ...violación a los derechos humanos... ...ha promovido en el mundo... ...es el país... Eh, cuyos gobiernos más crímenes han, de lesa humanidad han cometido. ¿no? Es una verdadera organización criminal. Hoy día cuando yo veo que se vuelve a instalar a Cuba eh, como un país promotor del terrorismo, solo para intentar ahogar a su pueblo Yo creo que si alguien tuviera en ese país la certeza de que estos modelos alternativos no funcionan, no sería necesario bloquearlos. Habría que dejarlos libres para que se deterioraran solos. Pero les tienen tanto pánico a estos modelos alternativos porque saben lo pobres que son en términos de capacidad de resolver que desarrollan estos tipos de guerra eh, que son infames eh, y a los cuales lamentablemente la mayoría de las clases dominantes eh, de nuestro continente no solo se han sumado, sino que se han subordinado, ¿no? se han de una u otra manera eh, adherido. Eh, y esto pone en discusión todo, los conceptos de soberanía nacional, los conceptos de bien común, los conceptos de pueblo, porque hoy día en la mañana lo escuchábamos, ¿no? El pueblo no es la sumatoria eh, de los habitantes de un territorio. El pueblo se constituye un pueblo cuando asume conciencia de clase en sí y para sí. Eh, y los militares son parte del pueblo. Bueno, en Chile quizá no lo saben todavía, digamos. Y no lo saben por qué, ¿eh? y esto es interesante, porque la dictadura en una de esas cosas, de esos inventos hábiles que tuvo, fue que cuando diseñó el sistema de pensiones para todos los chilenos que ha entregado las peores pensiones que es un fracaso absoluto, que es el sistema de ahorro forzoso que se llama AFP, en la discusión de creación de la AFP dejaron afuera a los militares. ¿Qué significa eso? Que hoy día un militar chileno, después de su carrera, de 20 años, tiene una pensión cinco veces mayor en promedio que cualquier chileno que trabaja toda la vida. Cualquier humorista diría, sospechosa la hueá, uno no entiende. Pero claro, tienen sistemas de salud que son medianamente mejores que todos los sistemas de salud, ...que atienden a la población civil... ...¿no? ...y tienen una serie de ventajas... ...además de poder impunemente... ...sus autoridades, las autoridades militares... ...robarse la plata de todo Chile... ...sin que nunca les pase nada... ...entonces cuando uno mira Venezuela... Eh, ...y uno mira que aquí hay... Eh, unas fuerza armadas capaces de decirle... Eh, ...a los criminales gringos... ...con mi país no se metan... Eh, ...una fuerza armadas capaces de no dejarse sobernar... ¿No? Eh, da de verdad un poco eh, de sana envidia así que sencillamente termino diciendo gracias por esta invitación gracias por poder vivir este momento sin duda la aportaciones del comandante Chávez en términos de política pública no todas las misiones eh, un elemento tan relevante para poder saltarse al estado como eh, eh, instrumento de dominación de clase eh, y poder resolver, eh, es un minuto tremendamente relevante que tendremos todos los latinoamericanos que atesorar eh, y ponerlo ah, en la misma eh, en la misma estatura ¿no? de Fidel, del Che eh, y de todos los prohombres eh, y no puedo dejar de recordar que es tan cínico el imperio que cuando acusaban al comandante Chávez de ser un dictador decían que su canciller era el rostro amable del régimen. ¿Se acuerdan, no? Así cambia la historia, así cambian los discursos. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, eh, quizá la mayor alegría que pueda tener eh, el pueblo latinoamericano hoy día, el pueblo consciente de Latinoamérica, es que ustedes hayan podido resistir eh, no solo toda la historia de este proceso desde el triunfo eh, democrático del presidente Chávez, sino que además... Eh, ...los 10 años sin, sin eh, él físicamente. Muchas gracias. Fíjate, Oscar Daniel, aquí también en Venezuela se trató de elitizar a la Fuerza Armada... ...haciendo la subordinada de los proyectos neoliberal, neoliberales de entonces... Se trató de etilizar, pero, este, pero es que el arraigo popular también, que es algo que cuenta, el arraigo popular que tiene la Fuerza Armada venezolana, no quizás no, no significó un esfuerzo mayor para verdaderamente alinearla con su carácter popular, pero también proteger al pueblo. En la, la década de los 40 del siglo pasado, el presidente Harry Truman. Eh, bueno, el propósito de él era convertir a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica en ejércitos de ocupación en cada uno de sus países. ¿Para qué? Para defender a las oligarquías y para defender el proyecto neoliberal. Y vimos la cantidad de golpes de estado, la cantidad de intervenciones... ...protegiendo los intereses imperiales, y los militares ciegos, ciegos, obedeciendo ciegamente. Así que realmente en Venezuela, Oscar, eh, se dio un proceso quizás con el liderazgo del comandante Hugo Chávez... ...que venía de filas militares, también ayudó mucho, eh, salimos al frente pues, a un ruedo nuevo, a unas circunstancias nuevas a un escenario internacional y nacional nuevo, nuevo. Y la Fuerza Armada aquí está de pie y levantando también su voz. Quiero darle la palabra ahora a Maite Bola del Partido de la Izquierda de Europa. Adelante, Maite. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, bueno, en primer lugar deciros que no estaba mirando el móvil, los mensajes de WhatsApp, sino que he escrito unas cuantas líneas para tenerme al tiempo. Bueno, saludar en primer lugar al Instituto Simón Bolívar, al compañero Carlos Ron y agradecerle infinitamente esta invitación. Y saludar a tantos y tantas amigas, compañeros y compañeras del Foro de Sao Paulo y también de Europa y de otras organizaciones, partidos que estáis hoy aquí. Veo muchas caras conocidas. Y me hace mucha ilusión. Bueno, deciros que, que me ha hecho gracia cuando Daniel ha dicho lo de invitar a, a un chileno, ¿no? Porque yo pensaba ya a mí, os imaginaros, ¿no? A una europea en este momento con la que está cayendo. Y además, bueno, soy vasca, pero en fin, voy a decir que mi país pues es España también, donde hemos tenido una dictadura hasta hace relativamente poco y donde tuvimos un intento de golpe de Estado, si recordáis, en el año 82 y donde tenemos una monarquía. O sea, que no creo que seamos un ejemplo muy adecuado para estar hoy aquí. Pero bueno, eh, yo comprendo que yo como soy de izquierdas pues tengo otra visión. Eh, bueno, deciros que... Por supuesto que no voy a hablar de Venezuela, porque creo que es imposible eh, decir nada más a lo que ha dicho el compañero. Pero sí deciros que por lo menos hemos tenido en Europa algunas experiencias muy interesantes eh, ligadas, digamos, más quizás con milicias populares, pero también con militares, como fue, voy a citar a la comuna de París porque creo que fue un ejemplo muy importante la Guardia Nacional luchando contra el ejército Versallés de Ties, bueno, por haber cometido el error de haberlos dejado salir, pero bueno, eso es otro tema que no voy a entrar ahora. Y deciros también que, bueno, que hemos tenido en el Estado español el ejemplo, yo creo, importante, después del golpe de Estado contra la República, eh, por parte de las milicias populares, la guerra y después toda la gente que murió tanto en el exilio como en las montañas y también como no citar a los partisanos y a las partisanas. Y esto lo estoy citando porque en las conclusiones creo que vais a entender por qué. Eh, sí que quiero hacer una referencia súper breve a lo contrario de lo que tanto Daniel eh, mi querido compañero Daniel, como el compañero ministro han dicho, es el contraejemplo de la OTAN. Eh, y de la OTAN no voy a entrar en muchos detalles porque sé qué público está aquí ahora, pero sí que os voy a decir por lo menos un par de cosas que realmente a mí es que me siguen chocando y me, bueno, me producen tantísimo dolor que haya países que se estén planteando el entrar ahora en la OTAN después de haber rechazado de una manera contundente por el tema, como ya conocéis, de la guerra entre Rusia eh, y Ucrania, es tremendo una OTAN que en la cumbre de Madrid, entre otras cosas, dijo que toda la cuestión migratoria era una cuestión bélica. Lo dicen textualmente en los documentos de la cumbre en de junio. Por supuesto que ellos están pensando en Ucrania y en Rusia, pero lo dicen en general. Y añado, supongo que todas y todos habéis visto en los periódicos, en las televisiones, en las redes sociales, lo que pasó el otro día en Italia. Y ahí estaban los militares de la OTAN, impidiendo prácticamente que esos migrantes en el barco que naufragó llegaran a la costa, con las consecuencias que conocéis muy bien. Esa es la Unión Europea que tenemos ligada a la OTAN y también eso es un gobierno de derecha extrema o extrema derecha en Italia, que no creo que des... bueno no es el único ya porque tenemos Hungría, Polonia, etcétera, pero que estamos en una situación realmente compleja donde la OTAN está bueno pues ocupando este papel como siempre de defensa del capitalismo. Y termino diciendo. Eh... La, la guerra fría era contra la Unión Soviética, pero es que ahora lo tienen súper claro, o sea, la OTAN lo dice claramente. Primero era la Federación Rusa, me refiero antes de la guerra, ahora ya, elevado a la octava potencia. Pero es que dicen claramente que son adversarios y citan a China, a Venezuela y a Cuba, entre otros países. Esos son los documentos que salen oficiales de la cumbre de Madrid. Por tanto... Eh, justamente parece lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Y yo la verdad, bueno, yo soy comunista y digo, yo quisiera tener un mundo donde no hubiera militares. Claro, eh, si tuviéramos un mundo de, en paz, sin clases sociales, feminista, donde no hubiera problemas racistas, en fin, en un mundo socialista donde desde luego organismos como la Unión Europea o como la OTAN o como otros no existieran, entonces seguramente no sería necesario tener militares. Pero mientras que eso no ocurra, ojalá pudiéramos tener, como en Venezuela, un acuerdo cívico-militar como el que tenéis vosotros. Me muero de envidia. Muchas gracias. Y ¿eh? deciros, ¡viva Chávez! Viva Venezuela y sobre todo, viva el pueblo de Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Interesantes reflexiones. Hemos estado atentos con la OTANización del mundo, Maite. Hemos estado atentos con la anexión o la, la suma de naciones latinoamericanas uh, como socios globales de la OTAN. Y todo lo que eso implica, ¿no? A nadie a nadie se le preguntó aquí a Latinoamérica si nosotros queríamos participar en esa organización del Atlántico Norte. Que yo sepa no, pero está ocurriendo. Y eso lleva un mensaje y además despierta la atención de toda Latinoamérica y el Caribe. Quiero darle la palabra ahora al compañero Camille Chalmer de Haití. Adelante, hermano. Muchas gracias, señor ministro. Quiero empezar con un fuerte abrazo al pueblo bolivariano. El pueblo bolivariano nos está dando una lección extraordinaria de firmeza, de lucidez política, de fidelidad y de mantener el espíritu revolucionario de Chávez. En condiciones particularmente difíciles. Muchas gracias por ese ejemplo que les están dando a todos los pueblos del mundo que están luchando por su emancipación. Quiero por supuesto agradecer a la invitación y, a la, y saludar la iniciativa del Instituto Simón Bolívar que realmente nos reúne hoy. Y, y que permite este intercambio con muchas redes latinoamericanas, el, los movimientos hacia el alba, la asamblea de los pueblos del Caribe, la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Muchas redes que están presentes aquí para reafirmar su convicción antiimperialista y para seguir tejiendo lazos e inventando nuevas estrategias en la continuidad del pensamiento revolucionario de Hugo Chávez Frías y quiero insistir sobre el hecho que una de las estrategias del imperialismo es por supuesto separar los pueblos, dividir los pueblos y siempre presentan América Latina y Caribe como dos cosas separadas y el comandante Chávez insistía mucho sobre las estrategias para reunir los pueblos caribeños y los pueblos del continente. Y muchas de sus iniciativas, muchas de sus innovaciones, tenían como objetivo esa nueva integración que es un elemento fundamental para poder oponerse a la dominación imperial. Y eh, Chávez tenía un amor infinito para los pueblos del Caribe y también tenía un amor infinito para el pueblo haitiano en la continuidad de esa bella extraordinaria relación entre Haití y Venezuela, desde, por supuesto, los procesos revolucionarios del siglo XIX. El Caribe juega un papel especial hoy, porque a pesar de ser países de tamaño muy chiquito, muy reducido, poblaciones reducidas, pero el espacio caribeño juega un papel importante en la acumulación capitalista. No solamente es un espacio de tránsito importante y los flujos de mercancías que transitan por el Caribe aumentan de manera exponencial. Es un lugar también que el imperialismo ha definido como una reserva de mano de obra barata. Todos los países del Caribe somos exportadores de mano de obra hacia el imperio. Es eh, también eh, un lugar donde hay una alta concentración de paraísos fiscales, ...que son los lugares que permiten esconder todo el saqueo que se hace contra los pueblos... ...y también eh, las enormes riquezas biológicas del Mar Caribe. Pero a, a, a, a pesar de eso vemos que um, hay una enorme concentración militar alrededor del Caribe. Hay un cerco militar. Todos los imperios están presentes y con fuerzas militares significativas... ...y creo que una de las explicaciones es que el Caribe somos pueblos rebeldes... ...y somos... ...el Caribe ha producido permanentes procesos de rebeldía... ...y el Caribe ha producido tres grandes revoluciones... ...estamos hablando de la revolución haitiana de 1804... La revolución cubana de 1959 y la revolución bolivariana, y por supuesto muchos intentos, como por ejemplo Maurice Bishop con Granada y muchos otros intentos. Y es muy importante ver que entre esos tres, esas tres grandes revoluciones, hay una filiación, hay una conexión, ¿no? Y puedo decir que Chávez es la actualización de ese proyecto revolucionario radical es la actualización de ese proyecto de rechazo a la dominación imperialista de afirmación de valores humanistas de valores de igualdad ¿no? de, por ejemplo la revolución haitiana que hacía la negación de la esclavitud y afirmaba que todos los hombres son iguales ¿no? y que eh, aportaba por ejemplo elementos nuevos como por ejemplo la necesidad de la conexión entre los pueblos taínos masacrados por el Imperio Español ¿no? y los descendientes de África. Esa conexión necesaria para poder inventar nuevos procesos revolucionarios. Y la Revolución Haitiana de 1024, que tenía un contenido mucho más moderno que muchos otros procesos de la época, pero... Eh, los imperios nunca han perdonado a Haití esta revolución y han, a partir de 1804, han decidido una guerra permanente contra el pueblo de Haití. Estamos sufriendo una guerra permanente contra el pueblo de Haití y Chávez tenía una clara conciencia de eso, por eso eh, decidí, había decidido poner a Haití como una de las prioridades de su cooperación solidaria. ¿no? Y en ese sentido es muy importante ver que en ese momento Haití está viviendo una situación sumamente difícil, que es la consecuencia de esa larga guerra, de los procesos, por ejemplo, de, de descomposición de la dominación instalada por Estados Unidos en el 15 con la primera ocupación militar, y también muchos choques que hemos sufrido en esos, en esos últimos tiempos, por ejemplo, la instalación de los proyectos neoliberales, ...que destruyeron gran parte de la economía campesina... La, la, ...la ocupación militar de fuerzas de Naciones Unidas... ...y es muy importante subrayar que solamente dos dirigentes políticos latinoamericanos... ...Fidel Castro y Hugo Chávez se opusieron a la intervención militar en Haití... ¿no? ...y realmente de 1993 hasta la actualidad hemos conocido 12 misiones de Naciones Unidas con la ocupación militar de 2004 a 2015, con un balance trágico para el pueblo de Haití. Destrucción del Estado, aumento de la dependencia, eh, aumento de los flujos de narcotráfico, desestabilización social y el crimen del cólera, porque las tropas de Naciones Unidas introdujeron el cólera que mató a 40.000 ciudadanos haitianos. Y hasta ahora no hay ninguna reparación ninguna indemnización de este crimen en ese sentido es importante ver que entre haití entre el pueblo de haití y el pueblo de venezuela a una relación amorosa una relación de respeto de solidaridad y esa relación fue eh, negada por el gobierno eh, títere que dirige haití actualmente porque a partir de 2010 Estados Unidos impuso en Haití una extrema derecha en la construcción de las extremas derechas del, del continente, como Bolsonaro y otros. ¿no? Y esa extrema derecha incluso rompió las relaciones con Venezuela, ¿no? traicionando esa larga relación de solidaridad y, y votaron en la, OT, a la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿no? Y eso es un hecho realmente que fue rechazado masivamente por el pueblo de Haití, y ahora este, tenemos la continuidad de este régimen a través del primer ministro de facto, Ariel Henry, que está solicitando una nueva intervención militar de Estados Unidos. Es muy importante obtener la mayor solidaridad de los pueblos del mundo para oponerse a esa nueva intervención militar, porque la intervención militar que se está pensando desde Estados Unidos... Es una intervención militar con una agenda de remilitarización del Caribe, con una agenda de tomar el control político del espacio caribeño y eh, para Estados Unidos, por supuesto, temen mucho una eventual alianza entre Cuba, Venezuela y Haití, que haría un cambio fundamental en el balance de las relaciones de fuerza en el Caribe. Así que la, la lucha geopolítica para el control del Caribe ahora es una cosa muy importante y la solidaridad con el pueblo de Haití, que desde más de 15 años está desarrollando procesos de movilización de masa, procesos de, de contestación frente al neoliberalismo, de denuncia de la presencia militar de Naciones Unidas bajo que es una presencia militar imperial. ¿no? Y es muy importante que podamos desconstruir el narrativo ...que se hace sobre Haití en la gran prensa internacional... ...que no permite entender que Haití está en una lucha antiimperialista... ...en una lucha para recuperar su soberanía... ...y para triunfar en esa lucha... ...necesitamos mucha solidaridad... ...en la continuidad del pensamiento de Hugo Chávez Frías. Yo voy a terminar insistiendo sobre el hecho que... ...como han dicho muchos ponentes esta mañana... ...que estamos viviendo una crisis grave... Del sistema capitalista mundial, la crisis civilizacional. Y para responder a esta crisis es muy importante entender que el capitalismo no muere de crisis, pero el capitalismo muere de revolución. Y para producir esa revolución anticapitalista es muy importante nutrir nutrir nuestro pensamiento y nuestra praxis revolucionaria de todas esas grandes revoluciones del Caribe, saludando por supuesto a Dizalín, saludando a los cimarrones, ¿no? Salud saludando a Fidel Castro Ruiz, saludando a Hugo Chávez y manteniendo esa, de ese deseo de romper con el capitalismo, de romper con la dominación imperial, de romper con todos los procesos de recolonización que estamos sufriendo en el Caribe para realmente definir el Caribe como una zona de paz, ¿no? donde realmente pueden florecer las culturas liberadas del Caribe y en ese sentido esta lucha por la paz, esta lucha por la liberación de la dominación imperial necesita inspirarse del pensamiento excepcional y de las innovaciones políticas excepcionales de Hugo Chávez Frías. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, le damos las gracias a Camille Chalmer. Extraordinarias reflexiones. Siempre recordamos a nuestro comandante Chávez reivindicar a Haití a su pueblo, la deuda histórica que tenemos con Haití, con el pueblo, se remonta a aquella bondad, generosidad y patriotismo de, la, de Alejandro Petión por la causa independentista nuestra, por su ayuda a Bolívar a retornar al país y hacer nuevamente la revolución de independencia. y bueno, Haití está en un localizada geoestratégicamente en un área de interés del imperialismo norteamericano, del dispositivo geopolítico norteamericano. Alguien se, atrevó, se atrevió a llamar al Caribe como el Mediterráneo de América, dada la importancia que tiene el Mediterráneo en Europa. Y sabemos de lo, la necesidad desde sus inicios de los Estados Unidos de tomar control del Golfo de México y de todas esas provincias que están al sur de México. Hemos visto recientemente la presencia de naves holandesas, francesas, inglesas en todo el Caribe. Yo creo que debemos sumarnos con fuerza, desde Venezuela lo hacemos, debemos sumarnos con fuerza a todos los países, todos los pueblos hermanos de Latinoamérica y el Caribe y del mundo entero deben sumarse al clamor del pueblo haitiano que pide justicia, que pide libertad, que pide prosperidad para su pueblo. ¡Aplausos! Cuente con nosotros, querido hermano, compañero, un abrazo de nuestra parte del presidente Nicolás Maduro. Bueno, quiero darle la palabra también al compañero Alejandro López, joven venezolano, historiador. Adelante, querido hermano Alejandro. Sí, sí Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras del Instituto Simón Bolívar, una institución hermana que, que tiene esa impronta de llevar la diplomacia de paz, la diplomacia de los pueblos, que, que es parte de la doctrina del libertador Simón Bolívar. A todas y todos, camaradas del mundo, que nos acompañan en este tiempo en estos tiempos de resistencia victoriosa y sobre todo este tiempo de renacimiento nacional, como lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro. Hablar de la unidad cívico-militar es remontarnos a la historia, como, como nos comentaba nuestro general en jefe, y, y es examinar cómo es ese ejército popular de Simón Bolívar, que es un ejército variopinto, es un ejército que va... A variando en la medida que las fuerzas revolucionarias o, o, o la, la guerra de independencia lo exige. Cuando Venezuela declara su independencia en 1811 es un proyecto mantuano de hombres blancos, esclavistas. Esa es una república que entra en crisis en poco tiempo y cae al año siguiente. Bolívar con la campaña admirable en 1813 roga, roga, eh, logra remontar... ...e instalar una segunda república... ...pero que sigue teniendo un fundamento de exclusión social... ...muy, muy, muy característico... ...es una rebelión popular precisamente de la contrarrevolución... ...que comanda José Tomás Bóves, ...un líder realista, pero que aglutina las fuerzas populares... ...es la gran contradicción que se plantea en ese momento... ...y es cuando el pueblo se empieza a ser protagonista... ...en este proceso histórico... ...pero Haití tiene un papel fundamental en esta historia... ...porque es el apoyo, como señalaba... ...el ministro Padrino López, ¿sí? El apoyo de Haití es crucial, en 1816, cuando las tropas están dispersas... ...cuando no hay recursos económicos, cuando se está cuestionando el liderazgo del libertador Simón Bolívar... ...y está exiliado en Jamaica, donde no recibe ningún tipo de apoyo de los ingleses... ...es en Haití, en el presidente Alejandro Petión, que lidera y se continuaba liderando la revolución haitiana en ese momento... Retomando también un esquema de solidaridad que se remonta unos años atrás, porque Haití también le brindó apoyo a, a Francisco de Miranda en la primera incursión armada contra el imperio español en territorio americano en 1806. De modo que el ejército que se configura bajo el liderazgo del libertador es característico porque como ningún otro ejército... ...de las fuerzas en combate en ese momento... ...es un ejército sumamente diverso... ...en lo étnico, en lo nacional... ...en términos de género, en términos generacionales también... ...y que nosotros podemos encontrar en esa batalla de Carabobo... ...que conocemos y que representa la épica de la liberación venezolana... ...un ejército integrado por blancos, como no... ...pero también por pardos, mulatos, antiguos esclavizados... ...recordemos que Bolívar decreta la liberación de los esclavizados... ...en 1816, como parte de un compromiso moral... Con, ...con las fuerzas revolucionarias haitianas que habían apoyado a las fuerzas patriotas venezolanas. Pero esto es un ejército que cuenta con los pueblos del Caribe, también de Curazao, Brion... Es, ...es uno de los almirantes de, de la Armada Venezolana y es de Curazao, como lo fue también Piar. Pero también tenemos un componente muy importante de la legión británica, escoceses, galeses, ingleses, irlandeses, se integran a las fuerzas en combate, más las fuerzas indígenas que desde 1817 forman parte crucial en, en todas las tropas eh, que, que componen este ejército. Así que estamos en vista de un ejército popular de la unión cívico-militar que se gesta en la revolución independentista. Y, y es también un esquema que O'Higgins en Chile sigue también. ...que sigue San Martín en, en Argentina y que también caracteriza, como no, a las fuerzas revolucionarias mexicanas... ...esa unión del pueblo y los militares. Pero quisiera también dejar y aprovechar eh, eh, esta oportunidad para hablar de un tema que está muy vinculado porque es este ejército... Popular es el que hace que la República de Colombia, esa gran república que conocemos en los libros de historia como la Gran Colombia, que existió entre 1819 y 1820, fuese un proyecto geopolítico de liberación. Eh, es muy importante recordar, eh, no existe el sueño bolivariano, eso es una trampa ideológica, estamos ante una realidad concreta que creó el libertador, que es una república de, da, de más de 2.500.000 kilómetros cuadrados, que tuvo 11 años de existencia, que tenía un frente atlántico, que tenía un frente pacífico, tenía grandes recursos económicos no solamente en la tierra sino en las minas, pero era una república, esa república de Colombia, que tenía una, de, una doctrina de liberación continental Y ese es un punto muy importante en la doctrina del libertador. Cuando hablamos de la revolución bolivariana que comanda el, el, el, el presidente Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro, hablamos de una doctrina que tiene por lo menos tres ideas fundamentales que me gustaría compartir. Una idea que es la de la igualdad y la justicia social, que lo observamos en el discurso Angostura en 1819. Yo invito a todas y todos que puedan darle una lectura a este discurso del 15 de febrero de 1819. Ese es el programa político ideológico de la revolución patriota que lidera Bolívar en ese momento y que lidera en este momento Nicolás Maduro, nuestro presidente. Pero también tiene que ver esa ideología donde eh, se promulga la liberación de los esclavos ya desde 1816 y fue una prédica a la que nunca se le prestó atención a esa, a esa medida de libertador, los congresos de la época bloquearon la necesidad de la abolición de la esclavitud pero también está la educación popular que es una medida de inclusión enorme es parte de la enseñanza de su maestro Simón Rodríguez en este esquema una segunda idea muy importante es la soberanía y la independencia pero ante eso el antiimperialismo también Recordamos la obra de Francisco Pividal, que nos señala los aspectos de Bolívar como un precursor del antiimperialismo. Decía Bolívar en 1820, cuando se estaba negociando el armisticio con el reino español, que los norteamericanos eran antineutrales. Esa era una doctrina, de hecho la había ya puesto en ejercicio, dos años antes los norteamericanos estaban negociando la venta de armas con, con las embarcaciones españolas en el Orinoco, que fue cuando la República de Venezuela incauta esas embarcaciones y comienza un primer empase entre el gobierno de Venezuela y el gobierno norteamericano, tempranito. Así que una tercera idea clave en esta doctrina es la idea de la unión, de la unión continental, esa unión que ya desde finales del siglo XVIII eh, está promulgando Francisco de Miranda, esa idea de unión que está plasmada en nuestra primera constitución dicho sea de paso, la constitución de Venezuela de diciembre de 1811 es la primera de las antiguas colonias de España en América pero esa constitución habla ya del continente colombiano como antes la América Española y tiene un, en uno de sus artículos si mal no recuerdo, el artículo 129 una clave que dice, bueno a los otros territorios que luchen por su libertad cuenten con, con Venezuela con la solidaridad para armar una confederación ese idea de unión es fundamental así que eh, este ejército popular, eh, la unión cívico militar va con una doctrina, un conjunto de ideas, la idea de la inclusión, la idea de la independencia y la idea de la unión continental que son claves, que encontramos nosotros plasmados ya desde los primeros artículos de nuestra constitución, que dicho sea de paso es aprobada. ...por eh, la mayoría del pueblo venezolano y sienta las bases de la doctrina cívico-militar que se ve expresada entre los primeros planes... ...o el plan Bolívar 2000, por ejemplo, eh, que tiene como objetivo eh, o, tiene una, una, o pone la mirada en, en uno de los puntos críticos que el comandante Chávez da, ya desde 1996 establece en la agenda alternativa bolivariana... Cuando, cuando Rafael Caldera en ese año eh, lanza al país la agenda Venezuela, que es una reedición de la agenda neoliberal, Chávez habla de la agenda alternativa bolivariana que tiene en su principio el combate a la desnacionalización y el combate a la pobreza. Y es con la unión cívico-militar. ...que en esa época, que el presidente Nicolás Maduro ha hablado de la época de la refundación creadora y constituyente... ...que es el gobierno del comandante Chávez del año 1999 al año 2013, es la unión cívico-militar -militar clave. Por último, me permito citar acá al maestro Aristóbulo Isturiz, que él tenía una visión sobre esa relación de pueblo y fuerzas armadas... ...porque el 27 y 28 de febrero efectivamente hubo una revolución una popular, pero no hubo acompañamiento del pueblo... El 4 de febrero, nos decía el maestro Distóbulo, hay una rebelión militar, pero no hay un acompañamiento popular. Pero es el 13 de abril, cuando se conjugan las fuerzas armadas y el pueblo, y se restaura la democracia venezolana y la esperanza de la revolución continental. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, muchas gracias. Tremendas intervenciones, sin desperdicio, como todas las anteriores. Eh, fíjense como decía Simón Rodríguez nosotros tenemos que ser originales nosotros no tenemos nada que estar copiando del norte aquí en Venezuela hace 20 años el comandante Chávez nos invitó a retomar a nuestras raíces retomar profundamente a las raíces propias, originarias venezolanas a la doctrina de Simón Bolívar al ejemplo histórico de Ezequiel Zamora, de Antonio José de Sucre, de Francisco de Miranda. Y ahí está nuestra doctrina, ahí está lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos a Bolívar, a Artigas, a O'Higgins, a San Martín, a Antonio José de Sucre. Tenemos ejemplo vivo a Alejandro Petión, ejemplo vivo en Latinoamérica y el Caribe para estar nosotros mendigando conceptos y códigos y prácticas del norte para uno más o menos ilustrar este tema de la unión cívico militar, a veces la gente pregunta, bueno, ¿cómo es eso? ¿cómo se come eso? Eh, más allá de abrirnos el corazón y de borrar esas fronteras entre lo civil y lo militar hace cuatro años algo que nosotros llamamos la batalla de los puentes Hace cuatro años, en, esta, en este fantoche de gobierno paralelo que se trató de imponer en Venezuela, se pretendió violar nuestra soberanía, por mar y por tierra. Y por tierra la, el ataque principal, diríamos, en el argot militar venía por Cúcuta, y allí se congregaron presidentes de Chile... ...de Ecuador, eh, y el mismo presidente Iván Duque, del entonces Colombia, de Colombia pues. Y se armó un parapeto de ayuda humanitaria para ingresarla a Venezuela por la fuerza. Allí estuvieron los soldados, obviamente, estuvieron en primera línea los soldados. Pero los soldados fueron arropados por el pueblo que se agolpó en la línea fronteriza... ...para impedir que se violara... ...la soberanía de Venezuela... ...eso es un ejemplo... ...reciente... ...reciente... ...otro ejemplo reciente... ...para terminar... ...ha sido la convocatoria... ...del presidente Nicolás Maduro... ...a conformar... ...lo que él llamó las brigadas comunitarias militares... ...para la educación... ...y para la salud... ...ahí está el concepto... ...para ir... A recuperar las escuelas, los liceos, las universidades, después de esta guerra, de la inclemencia de esta guerra, pues, que ha aceptado duros golpes. No hemos recibido cohetazos, ni misiles, ni nada. Pero vaya usted y vea el efecto que causa en un hospital las sanciones, la guerra no convencional, las agresiones permanentes en lo económico, etcétera. Vaya a ver este. Los efectos que causan en un hospital, en un, en un consultorio, en un CDI, en una escuela, no tiene diferencia alguna. No tiene diferencia alguna. Pero el presidente ha convocado al poder popular y al poder militar de la nación a fusionarse para ir a reparar con amor, con desprendimiento, con fuerza espiritual, todas esas... Todos en los daños pues, que nos ha causado la guerra en estos últimos diez años. Así, pues, así es como la Fuerza Armada se mete en el corazón de su pueblo y el pueblo se mete en el corazón de la Fuerza Armada. Creo en la unión cívico-militar, creo en la interesa, la convicción de los militares latinoamericanos y caribeños de unirse a sus pueblos y alejarse de las oligarquías y alijarse de las, de las agendas neoliberales proimperialistas. Yo creo en eso, y les digo a ustedes, gracias por venir y sumarse a este aniversario, a esta alegría, también al recuerdo y a las reflexiones que nos despiertan los 10 años de la partida del comandante Hugo Chávez, y lleven el mensaje de saludo, de admiración y de respeto a todos sus pueblos. Muchísimas gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Venceremos! Muchas gracias. Es el panel de la Unión Cívico, Militar y la Guerra Multiforme que ha participado el Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe Vladimir Padrino López, representantes de las delegaciones internacionales. Ha expresado que el Comandante Hugo Chávez, desde el primer momento en que tomó el mandato, hizo el llamado a la unidad mucho más allá de un partido político y que ha permitido resistir, ese legado, mantener la integridad territorial, defender la soberanía y la protección del pueblo bolivariano. Han hecho referencia que desde la llegada de la revolución bolivariana se ha impulsado la integración entre el pueblo y el sector militar para el conjunto defender la soberanía y la paz de Venezuela. Una de las fechas que han exaltado es que el 4 de febrero es la fecha del recordatorio de la rebelión cívico militar que en 1990 encabezó el entonces teniente coronel Hugo Chávez y que se consideró un alzamiento de la voz del pueblo contra el neoliberalismo. Se trata de una intervención integral de este destacado encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez del siglo XXI con la participación de cerca de 200 delegados internacionales. Con estas imágenes que aportamos en vivo y en directo desde el Teatro Teresa Carré, nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Y a esta hora, información relevante en vivo y en directo. Nos enlazamos. Él fue a vencer toda esta soberbia. Más adelante, Mike Pompeo cita también, es posible que nunca sabremos... ¿Cuánto dinero mantuvimos al margen de las manos iraní y cuánto petróleo mantuvimos alejado de Maduro? Claro, porque en la lógica hipócrita de la, eh, e irracional de la hegemonía eh, imperial poderosa, el dinero es correcto, es legal solamente si pasa por sus manos. Y el petróleo es, eh, no es malo eh, si es dominado por ellos. Eh, el petróleo eh, cuando Alex eh, se fue en esta misión eh, humanitaria para traer eh, petróleo a Venezuela en plena pandemia, el petróleo no era de un presidente. El petróleo era necesario para las ambulancias, era necesario para los camiones para traer comida al, al pueblo venezolano, era necesario para la protección del pueblo venezolano. Pero el constante Pero el constante irrespeto y la incesante agresión que es confesada además por Mike Pompeo por Mark Esber, que es otro que escribió otro libro, por John Bolton, es la que Venezuela con uh, sus instituciones uh, siguen venciendo a, uh, a, con resistencia, con amor, con creatividad y que todas las madres venezolanas afectadas por el bloqueo y por las sanciones siguen venciendo. Uh, mi esposo casi cumple mil días de este injusto e inhumano secuestro, ya van casi mil días, y mm, él dijo en un audio que envió, que pude realmente yo eh, registrar eh, por una llamada telefónica que tengo con él, eh, de poco minuto Diarios, él me dijo en esta llamada que la paz es el camino y que Estados Unidos debe cesar con esta política errónea, con esta política bélica en contra de Venezuela. Porque esta soberbia de Marques es la que está, se está vinciendo con el pensamiento del comandante Hugo Chávez. Però, intendere eh, il caso e studiare il caso, eh, sin studiare il caso di mio sposo Alex, sin intendere il contesto della guerra economica, è quasi impossibile. Una de las premisas y uno del compromiso y de la prioridad del gobierno bolivariano es dar la mayor suma de felicidad al pueblo. Y mi esposo, este 12 de junio del 2020, que fue en esta misión donde fue secuestrado brutalmente y que ya había cumplido otras dos misiones anteriores, el 8 de marzo del 2020 y el 14 de abril del 2020, era propio para combatir toda esta soberbia que, eh, personaggi come William Bromfield offressieron eh, William Bromfield offressero dicendo eh, non devemos generar la, pres la mayor presión posible en Venezuela, no, imp no importando el, el sufrimiento que se le iba a causar al pueblo venezolano. Ellos querían generar una explosión social en plena pandemia, querían generar un cambio de gobierno y ellos no lo lograron. Gracias a la resistencia del pueblo venezolano y gracias a todas las madres venezolanas. Pero también estudiar eh, el caso, hablar del caso de mi esposo Alex, a mil días de su, uh, días de su secuestro, sin hablar de, de su familia, de lo, de lo vivido, de, de nosotros, de todo lo que nosotros vivimos, es injusto. Alex tiene cinco hijos, tiene un hijo adolescente que extraña muchísimo a su papá y que en esta etapa de la vida lo necesita. Tiene una eh, hija, Charlotte, la más chiquita, que la última vez que vio a su papá tenía cinco meses. Y es injusto que ella no pueda crear recuerdos con su papá. Pero también es injusto porque a mi esposo le siguen violando todos sus derechos más básicos, los derechos humanos la derecha a la visita consular visita consular le he negada porque Estados Unidos dice no reconocer al presidente Nicolás Maduro como legítimo, le he negada la visita eh, médica no, no recibe atención médica desde hace eh, mil días a pesar de que es un paciente, un sobreviviente de cáncer de estómago, ma también los derechos familiares le son negado, ni siquiera se pudo despedir de sus padres cuando fallecieron y a todo esto eh, Estados Unidos quiere sentar este precedente, quiere dar una lección al mundo con Alex, ellos quieren sentar esta idea, que ellos sí pueden capturar a una persona sin orden de detención, sin derechos, sin leyes, manipulando a naciones, países, constituciones y nosotros no lo podemos permitir que sigan estos abusos. porque alimentar a un pueblo no es un delito, ser soberano no es un delito, ser independiente no es un delito y evitar un terrible sufrimiento al pueblo venezolano no es un delito y la nueva forma, eh, de, la, la forma de guerra han cambiado y también eh, la, nuestras formas de lucha han cambiado pero siempre con el mismo espíritu y con el mismo pensamiento nosotros eh, sí podemos lograr eh, un, un, un mundo nuevo, si es posible. Y quisiera citar aquí al eh, comandante Hugo Chávez, que dijo, busquemos la justicia para que haya paz. Mientras no haya justicia, no habrá paz. Justicia es eh, que quiten todas las eh, medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. Es que cesen estas persecuciones... Es que liberen a mi esposo Alex Ab. Nosotros seguiremos firmes hasta lograr la liberación de mi esposo, hasta que mi esposo pueda regresar a su casa, a la patria que tanto ama y defiende. Creo que la única manera, como dijo Alex, la paz es el camino y nosotros venceremos con diplomacia de paz. Free Alex Ab. Muchas gracias, Camila.